Hace nada, 5 minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita, ahí vamos al agua. Bueno Santi, acá seguimos, o es sea un pescadito un poquito mejor tamaño, o sea, un pescado de medida este, de 25 centímetros, dale, seguimos.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 Mirá, vamos con uno. Vamos con dos. Tenemos otro más en la última. Triplete, Barro. Triplete. Esto habla a las claras de la población que tiene la laguna. Espectacular, espectacular. Bueno, acá mismo con otra captura de Juan.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 pescadito más lindo. Pescadito más interesante, Santi, es lo que se empezó, lo que nos costaba oh, bueno que estos días con el cambio de temperatura, el cambio de clima, se empezó a mover el pescado de mejor tamaño. ¿eh? Y fíjense en la profundidad que lo estamos pescando, ¿eh? mira, ahí, 15 centímetros. está comiendo bien bien arriba. Así que está para aprovecharla la que es de medida santiago sí. ahora tiene picando mucho pescadito parece buen pescado bueno acá parece buen pescado vamos a ver qué pasa Catacón con el copo que nos va a ayudar un pasito lo voy arrimando ¡Eso! bueno santi es lo que venimos a buscar pero sí.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 lindo lindo, Santi. Lindo pescado. Lindo pescado, che. Dale, seguimos con más. Bueno, Santi, contanos qué que estamos haciendo ahora. Movimos, eh, realizamos una caída desde la costa hacia unos 400, 500 metros, eh, hacia el interior de la laguna. Tuvimos buenas respuestas. Eh, tuvimos algunos pejerreyes bastante lindos. Así que vamos a intentar repetir la misma pasada para ver si podemos obtener algún otro pejerrey de buen porte. Dale, perfecto. Un hermoso ejemplar, Santi, ¿eh? Parejito, parejito lindo pejerrey, ahí otro robado Santiago otro robado, mira bueno mucha cantidad, está comiendo firme pero por ahí erramos, clavamos fuerte y bueno pasa esto ¿no? pasa esto, eso por la, la gran población que hay de pescado, eso da la pauta que hay mucho pescado, bueno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 Acá venimos con Juan que cambió boya. Juan acortó un poco las brazoladas pues estaba un poco alto Un poco larga ¿Todo de Norte Juan? Todo de 10, todo de diez. está picando mucho este Perfecto Oh muy bueno, muy buen pejerrey che Muy buen pejerrey